Hola, hola, hola, hola, compañeros, compañeras, compañeres eh, Hola Cristina, ay como me gustaría que <ríe> un día me dijera que lo oyó aunque sea eh, el video Pero nada, eh, seguramente no lo va a oír eh, Nada, ustedes saben, este video es muy especial, me cuesta siempre hacerlo porque es tanto el amor que siento y el respeto que siento por Cristina Fernández de Kirchner que eh, me, me, me da trabajo eh, hacerlo. Eh, nada, si un día lo oye Cristina, te quiero. Eh, eh, bueno... Eh, Nada, Este año, como todos los años, en estos últimos años, eh, decidí para el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner eh, hacerle su revolución solar. O sea, según la astrología, cómo va a estar aspectado el año, qué energías se van a estar moviendo durante este año de ella, que va entre el 19 de febrero del 2021 y el 19 de febrero del 2022. Eh, este año lo hice con un poco de atraso eh, porque eh, eh, no sabía bien dónde iba a pasar su cumpleaños. Eh, ya que este año, eh, ah, bueno, al igual que el año pasado, eh, ya estaba ejerciendo como vicepresidenta de la nación y digo, a lo mejor no lo pasa en Río Gallegos, en el Calafate o en Río Gallegos eh, en, en su provincia, sino que lo pasa a lo mejor en Buenos Aires entonces, eh, bueno, misteriosamente este año me costó muchísimo saber dónde estaba Cristina el día de su cumpleaños hasta que hace... 24 horas me enteré de que lo había pasado en Río Gallegos. Eh, en realidad había salido en, en un diario en el que yo no creo, que estaba en Río Gallegos. Entonces como no creo en el diario, no tenía la certeza. Eh, bueno, ahora que sí lo pude confirmar, eh, entonces hice su carta natal y revolución solar. O sea para todo este año de ella, cómo van a estar las energías eh, bien, eh, yo supongo que si estás escuchando este video es porque sos compañero, compañera, compañere eh, y, y porque admirás y, y querés a Cristina como la admiro y la quiero yo Así que, si no sos eh, compañero, no lo mires el video, no hace falta. Eh, y te, si querés poner cuca y todo eso abajo en los comentarios, ponelo tranquilo, que, que eh, igual el algoritmo de YouTube no, no entiende de eh, si es positivo o negativo el comentario. Eh, simplemente entiende, uy tiene muchos comentarios eh, así que lo fomenta más todavía el video y a mí me ayuda por supuesto así que nada, poné, poné lo que quieras eh, no, no hay ningún problema eh, acá hay espalda y, y, y me banco el proyecto nacional y popular lo más grande que tuvimos en Argentina Perón, Eva, Néstor y Cristina eh, así que, qué bueno, tenemos la suerte de ser contemporáneos de Néstor y de Cristina. Y hoy, el día que se está estrenando este video, sería el cumpleaños de Néstor Kirchner, eh, 25 de febrero. Y, y también sería el cumpleaños de eh, José de San Martín, del libertador de, de la patria. Así que bueno eh, Vamos, porque no quiero tampoco que se haga larguísimo Ustedes saben que a mí me gusta hablar Y que hablo un montón Quiero que sea un video conciso Bien, si sos Contrera te tengo muy malas noticias Si estás con el proyecto nacional y popular Te tengo muy buenas noticias Me tengo que poner los lentes y mirar hacia arriba Me quedó muy alto el monitor eh, así que, nada, mira eh, Cristina Fernández de Kirchner A pesar de que una vez en una nota dijo No, yo soy acuariana Así que se ve que la astrología no le interesa mucho eh, Cristina Fernández de Kirchner es pisciana eh, Nació con el sol a 0 grados 41 minutos del signo de Piscis y, y entonces lo que se hace en la revolución solar es una vez por año se ve en qué día y a qué hora puede ser un día antes puede ser un día después llega el sol y está a la, en la misma posición que estaba cuando ella nació entonces eh, el mismo 19 de febrero del 2021 pero a las 0 horas 17 minutos en vez de el horario en que ella nació, que fue alrededor del mediodía, el sol estaba a 0 grados 41 minutos de Pisces. A partir de eso se hace una nueva carta. Eso quiere decir que todo lo que ves acá adentro es la carta natal de nacimiento, cómo estaban los planetas y cómo estaba el cielo, cómo se veía el cielo eh, desde la ciudad de La Plata, que fue donde nació, eh, el 21 de, eh, perdón, el 19 de febrero de hace 68 años atrás. Eh, este año está cumpliendo 68 revoluciones solares. El sol por 68 veces se vuelve a poner donde estaba cuando ella nació y eh, según donde ella pasó el cumpleaños, o sea, en Río Gallegos, eh, se ...hace esta nueva carta. Bien. Eh, esta carta que tenemos acá... ...es la carta del año. Entonces empezamos a compararla... ...con su carta de nacimiento... ...y con eso determinamos varias cosas. Bueno. Eh, una de las cosas que determinamos... ...es que cuando ella nació... La luna estaba en el signo de Tauro, en la casa 1 de ella, por eso ella es tan cálida, por eso ella es tan, eh, tan sensible, por eso ella eh, tiene tanto poder de empatía y por eso también los demás la amamos tanto, por eso ella crea... Eh, ...grandes odios y grandes amores... Eh, ...esa luna estaba en conjunción con Júpiter... ...Júpiter es el gran benéfico en astrología... ...y es el que eh, lo que toca lo expande... ...entonces lo que está expandiendo ahí es su calidez personal... ...¿sí? porque la casa 1, el ascendente es cómo hace las cosas... Y realmente Cristina es una persona muy cálida. Este año eh, no suele pasar eso, pasa a veces. Este año la luna vuelve a estar en el signo de Tauro en el momento de la revolución solar. Eh, cuando ella nació estaba a 17 grados de Tauro esta vez está a 23 grados de Tauro. Quiere decir que lo emocional la sensibilidad lo que siente vuelve a ponerse en juego muy fuerte pero esta vez en conjunción con la energía viva con Marte o sea, este año está más guerrera que nunca este año está con todo el amor y el respeto del mundo, lo digo, más llego que nunca. Eh, eh, y dentro de la casa 6, que es la casa del trabajo, con Urano eh, en juego, que Urano es la innovación, es lo nuevo, es lo que se viene. Hay toda una renovación a nivel laboral y a nivel eh, eh, salud de ella, ella va a estar pasando un año muy bueno a nivel de cómo se va a sentir físicamente. Ella se va a sentir con más energía que nunca. Ella se va a sentir con más fuerza que nunca. Eh, ¿Para qué? Para lograr eso que ella tiene como autorresponsabilidad que es cumplir con su trabajo, que es cumplir con su pueblo, que es cumplir con su gente. Eh, ustedes saben que también está luna en Tauro, en casa 1, es la que la hace hiperresponsable, responsable, más con el sol dentro de la casa 10, o sea, muy, muy responsable y... Eh, eh, ...con todas sus cosas... Eh, ...y muy ordenada también... ...eso también es piscis ...bien... Eh, ...entonces... ...ella... Eh, ...este año... ...más energía que nunca... ...este año... ...con toda la fuerza... ...ahora bien... ...el ascendente del año... ...el ascendente del año... ...sí está en Sagitario Sagitario es eh, es la, la evolución Sagitario es los viajes Sagitario eh, representa eh, el contacto con el extranjero con el exterior eh, con otras culturas con otros idiomas con otras cuestiones entonces este año va a estar en juego todo eso pero además este ascendente en Sagitario cae dentro de la casa 7 de ella que es la casa de la justicia este año ella se va a encargar de que se haga justicia con ella y con todos los presos políticos ...que aún hoy están en Argentina... ...y se va a encargar de la justicia... ...se va a encargar de una verdadera reforma de la justicia... ...para que la justicia no siga siendo la injusticia que conocemos. Así que si yo fuera parte de lo que se denomina el poder judicial en Argentina estaría temblando eh, y si conociera astrología también, estaría temblando porque viene pisando muy fuerte de verdad que se va a encargar ella de hacer caer todas las causas de Laufer eh, de verdad que está muy bien aspectada este año para eso no le va a pesar ir 200 veces a presentarse ante la justicia y hablar y decirles en la cara lo que se merecen eh, algunos jueces, algunos fiscales, que bueno, no, no me voy a poner a hacerles promoción ni a nombrarlos. Eh, por otro lado, bueno, su medio cielo está dentro de la casa 4, eh, eh, ...de la revolución solar, el hogar, es eh, muy posible que, eh, que la familia crezca, que, que tenga más nietos. Esto va entre el 19 de febrero del 2021 y el 19 de febrero del 2022, que se cumple su nueva revolución solar. Eh, o que alguno de sus hijos se case y ya traería un integrante más a la familia... Eh, o simplemente que tenga más nietos eh, bueno, nada eh, eh, hay eh, en, en el ambiente de, del hogar, en lo que respecta al hogar, a la casa a su lugar de, de, de refugio, a su lugar interno, está muy bien aspectado este año eh, y Y no hay eh, ningún tipo de energías negativas que se puedan leer ahí. Es más, el hogar va a estar apoyando apoyándola más que nunca. Bien, para los que se quejan o los que se quejaban de que Cristina está hablando poco, que Cristina está saliendo poco, que Cristina no sé qué, que Cristina no sé cuánto, bueno, eh, la casa 3, la casa de las comunicaciones en la revolución solar, le cae dentro de la casa 9, que significa mudanzas, cambios, no que se va, que se cambia de casa, sino que, se, que cambia su eh, mecanismo de comunicación. Hasta ahora se comunicó haciendo silencio, bueno, este año empieza a comunicarse hablando de verdad. Eh, eso es eh, casa 3 eh, de la revolución solar dentro de la casa 9 Y con Plutón en Capricornio Plutón es el de las transformaciones profundísimas El de los cambios a 180 grados Estaba acá, ahora está acá Así que prepárense porque nos vamos a inventar eh, Porque... Así los militantes lo queremos, las cadenas nacionales de los vicepresidentes. Eh, queremos cadena nacional de vuelta. Y el medio cielo eh, de la revolución solar cae dentro de la casa 3. El medio cielo es profesión, brillo, destino. O sea, eh, ¿dónde va a estar más cómoda y brillando completamente? Cae dentro de la casa 3 de ella eh, en el signo de Leo. La casa 3 está en cáncer, en realidad la casa 3 de ella, por eso esa comunicación cálida también que tiene, eh, pero el medio cielo del año está en Leo y cae dentro de la casa 3. Eh, quiere decir que este año va a estar saliendo, hablando, comunicándose ...tocando a la gente... ...en contacto con la gente... ...bueno ahora no nos podemos tocar... ...estamos en pandemia... ...pero va a estar más activa... ...que nunca la vamos a ver... ...continuamente... ...esas son las... Eh, ...las energías planetarias... ...como están... ...por último... Eh, ...creo que con una carta así... ...tiene asegurado... Eh, ...el éxito... ...en, eh, en las elecciones... Eh, así que que nada eh, gente eh, creo que que este va a ser para todos nosotros los militantes los que la queremos y los que la queremos bien a Cristina va a ser un año de pura felicidad porque la vamos a eh, a volver a escucharla vamos a volver a tener cerca nuestro eh, en contacto con nosotros eh, aunque ella siempre está, porque está con sus políticas y con sus cosas y desde el eh, eh, Congreso Nacional defendiéndonos a cada uno de nosotros eh, pero con un, eh, con un modo de comunicarse distinto al que va a tener durante todo este año, así que disfrutémosla eh, y gracias Cristina por cumplir eh, ya sé que no me vas a escuchar pero igual <ríe> eh, estoy como ese periodista de, de eh, Contrera eh, que le hablaba en cámara a Cristina eh, Chao, gente, gracias por haberme acompañado en este video y nos encontramos en todo momento